Siempre hay un motivo por el que levantarse cada mañana. Un motivo que nos hace avanzar, aunque nos duela el cuerpo o el alma no acompañe, Aunque la soledad aplaste y la oscuridad envuelva. Siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo para alcanzar la cima. Para seguir adelante. A pesar de las caídas, de los golpes, del desánimo. Siempre hay un motivo. Tenéis 10 segundos para recuperar. Vienen, a más. La tensión, el dolor, el cansancio, siempre hay un motivo para vencerlos. Que tus golpes tiemblen. Que tus pasos hagan historia. Que tus movimientos sean certeros. Y que tus ojos, que tus ojos hablen al corazón. Pues siempre hay un motivo para sudar más, correr más, empujar más. Siempre hay un motivo.